Este reactor de GANS lo hice ya hace unos meses. Tiene la chapa de zinc y la chapa de cobre, la que está de este lado. Están unidos. Podemos ver la sal, cómo subió junto con el plasma. Y el, y el plasma fue formando estructuras en la sal. Estru estructuras cristalinas. Muy hermosas. Esto lo hizo sobre el plástico directamente del envase que estoy usando para el reactor de GANS. Bueno, ahí en el fondo podemos ver el GANS, una cantidad linda, fueron varios meses que estuve esperando. De este lado, bueno, que está la placa de cobre, el GANS es un poco más verde, no sé si se podrá apreciar el color, que es un poco más verde, en cambio de este lado que está la placa de zinc, es más blanco, verde blanco. Así que bueno, podemos decir que de este lado tenemos muchos coloides de zinc eh, entre medio de los de CO2. Así que bueno, lo que vamos a hacer ahora es abrirlo, vamos a sacarle estas cositas y vamos a abrir los plásticos para ver en cómo están las, las chapas. Bueno ya le saqué las chapas, la de cobre y la de zinc, que por cierto quedaron como con las formaciones estas de sal, estructuradas por el plasma. esta es la de zinc que se la comió ahí abajo se fue comiendo por esto es lo que hace cuando la chapa queda en el GANS el GANS se la va comiendo viste. por eso tienen que estar a una altura y bueno, y la de cobre eh, ni tanto tiene ahí como una pequeña cubierta un tanto cristalina, pero muy nanométrica digamos, muy pequeña bueno, y por este lado Acá saqué el agua, pero todavía tiene partículas de GANS que, como les decía, quedan en suspensión. Son, tienen antigravedad. Bueno, ahí en el fondo se está juntando un poco. Y acá adentro las cosas... Están en gravedad cero Ingrávidas Se van para arriba Bien Y por este otro lado Tenemos el GANS El famoso GANS Que como pueden ver eh, bueno Tiene una viscosidad Ahí se le está separando el agua A ver si le podemos dar un poco más luz el famoso gans esto es gans de co2 ahí a ver por acá ahí está abajo un poco medio oscurito bueno estas son las partículas de plasma Ahora esto yo lo tengo que llenar de agua para lavarlo y e ir sacándole la sal y que me queden solamente las partículas. Así que bueno, acá tenemos. Esto es lo que se llama agua de plasma. Esto no se tira. Esto ya está estructurado por el plasma. Quiere decir que si yo pongo un tubo de ensayo con agua común acá adentro, luego esa agua va a adquirir el plasma. Así que lo mismo yo puedo poner esta agua en algún recipiente pequeño y luego meterlo dentro del agua que voy a tomar. Y el agua que voy a tomar va a tener plasma por el agua de plasma. Esto bueno, no se come como el hormuz. Esto es muy grande. Por más que yo lo hice, puede servir como medicina poniéndolo en parches. Y luego lo aplicamos en el cuerpo, en la zona donde esté dañado, el órgano. Bueno, son parches muy efectivos porque tiran mucho plasma. Es como una linterna. Pero bueno, en lo posible no hay que tratar de consumir GANS. Si están deseando consumir... Eh, Superconductores, con consuman Hormuz, que eso sería más afín. Pero bueno, ya les comento, este yo lo hice con un LED entre medio de las dos chapas. Acá como verán, están las dos unidas. Pero ahora lo hice, yo antes las tenía con un LED. Al hacerlo con un LED, logré un GANS muy finito, que si yo lo paso por un filtro de café, ahí en dosis pequeñas sí lo puedo consumir. Pero hay que tener mucho cuidado, porque esto es como decir, eh, para el consumo no está muy pensado, aunque sí el, el, el inventor de esto está curando el cáncer con las partículas pasadas por un filtro y las hace consumir por vía, o por vía oral y bueno, mantener un nivel de plasma en el cuerpo durante 6 horas, o sea, una dosis cada 6 horas para volver a subir el plasma de esta manera, en 7 o 8 días cura tumores de cáncer el inventor de este, de este material nanomateriales así que bueno, acá tenemos me despido, les mando un abrazo, hasta el próximo video.